Bueno, hola, muy buenas tardes eh, a todos y a todas. Muchísimas gracias por, por venir una vez más a, a otro acto de Poder Debats. Como habéis podido comprobar, en esta ocasión hemos adelantado una semana el Poder Debats y normalmente lo solemos tener los últimos jueves de, de cada mes. Lo hemos decidido hacer antes en esta ocasión porque nos parecía que era un tema urgente y convenía hacerlo cuanto, cuanto antes. Sabemos que lo mismo, y muchos tenemos muchas preguntas acerca de todo esto, las cláusulas suelo. Nos parecía importante pues, contar con la presencia de, de especialistas para que pudieran explicarnos en qué consiste esta, esta cuestión y, cómo nos puede, y qué nos puede afectar, qué relación podemos tener con, con nuestro banco y, y por ello aquí, aquí contamos, hemos llamado a, digo, a los abogados especialistas en la materia, a María José y a Cede Isker, a quienes estamos muy agradecidos que hayan venido aquí a, a transmitirnos sus conocimientos en la materia, eh, además lo hacen eh, a título gratuito lo que no es ninguna novedad para ellos porque han tenido una larga colaboración ambos eh, con diversos movimientos sociales asesorándoles en materia jurídica, es el caso por ejemplo de la, de la asociación es eh, ¿sí? eh, donde han asesorado a emigrantes extranjeros defendiendo sus, sus derechos y también de la PA donde, donde han estado eh, asesorando en, en materia judicial a los hipotecados eh, ante sus bancos, forzando decisiones, eh, perdón, daciones en pago para quien no podía seguir asumiendo la hipoteca, tratando de evitar desahucios y demás eh, cuestiones eh, jurídicas. Eh, el, el acto, eh, como solemos hacerlos aquí siempre por en el debate, eh, va a funcionar de la siguiente manera. Primero nuestros eh, compañeros abogados van a hacer eh, una, una presentación de la cuestión, donde darán respuesta a las principales eh, cuestiones o preguntas que Podemos, eh, que no podemos estar haciendo y luego ya sí que pasamos a que vosotros mismos posponéis pues, las preguntas concretas que, que consideréis para que ellos eh, puedan, eh, puedan responderlas. Por otra parte, me gustaría también perdón excusar a, a nuestra diputada Fabiola Meco, que iba a presentar este acto, pero bueno, va a salir una reunión de urgencia, sabéis cómo es la la vía de los diputados que siempre tienen que andar con reuniones de urgencia y me ha tenido que la haga yo el favor de, de sustituirla. No obstante, es posible que luego venga ella, en cualquier caso, a, a hacer adelanto. bueno yo, yo ya no tiene sentido que, que ya siga yo hablando más y voy a hacer la palabra primero creo que se y lo voy a Buenas tardes, o buenas tardes, noches a, a todos. Muy agradecidos eh, por estar aquí a Diego por habernos invitado a participar en, en estas sesiones <coughs> y obviamente en esta, en esta ponencia que es un tema muy candente y de gran actualidad. Eh, voy a empezar, eh, vamos a dividir la ponencia en 10 puntos para que se pueda seguir el hilo ¿eh? y los 10 puntos van a ser los siguientes. Primero pasaremos a definir lo que es una cláusula suelo. A continuación, hablaremos de los requisitos que ha establecido el Supremo para que la cláusula a suelo sea nula, porque no toda cláusula a suelo es nula, por si sí no son nulas, se tienen que cumplir una serie de requisitos. Hablaremos también de cómo podemos localizar la cláusula a suelo, ¿eh? Ayudaremos, o trataremos de ayudar a detectar la cláusula a suelo. Eh, hablaremos de quién puede reclamar los perjuicios ocasionados por la cláusula a suelo. Porque, contra lo que la gente pueda pensar, no todo el mundo que tenga una cláusula suelo en su préstamo hipotecario tiene garantías de tenerla. Se exige expresamente que uno sea consumidor, es decir, que no se haya suscrito el préstamo hipotecario eh, dentro de una actividad comercial o profesional o eh, empresarial. Eh, ahora lo explicaremos. Hablaremos también de los pasos a seguir eh, una vez se ha detectado la cláusula suelo y sobre todo los pasos a seguir tras el Real Decreto eh, ya en vigor que ha lanzado el gobierno hablaremos también de un concepto que igual a vosotros os suena algo extraño, que son las costas procesales porque una vez se inicia un procedimiento judicial más allá de las cantidades que un banco está obligado a devolver si la cláusula o el juzgado se considera abusiva por los intereses puede haber una condena en costas ¿Vale? hablaremos también de, esa, de ese concepto Hablaremos también de la retroactividad, es decir, qué cantidades que los bancos han cobrado indebidamente se pueden reclamar, porque hasta, hasta hace bien poquito solo podíamos reclamar hasta mayo del 2013, ¿por qué?, porque lo dijo el Supremo en base a que nadie lo sabe, lo dijo el Supremo, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la jurisprudencia de los Estados Nacionales no puede ir contra ninguna directiva y es que además no hacía falta acudir, ¿Eh? no hacía falta acudir a Europa, porque el propio Código Civil ya establece que cuando algo es nulo tiene por lo opuesto tanto los efectos de la firma del contrato de préstamo. no sabíamos por qué, se había limitado hasta ahora que recuperar las cantidades solo podía ser hasta mayo del 2013 incidiremos en esto también ¿eh? hablaremos del plazo para recurrir ¿eh? del plazo para recurrir las cantidades cobradas indebidamente por los, por los bancos ¿eh? porque desde luego todo el que tiene una hipoteca en vigor puede desde luego, reclamar esas cantidades que se han cobrado indebidamente. Pero también las va a poder reclamar aquel que haya amortizado su hipoteca hace años. ¿Eh? Ahora hablaremos de eso también. Y luego os indicaremos, ¿eh? porque más allá de que siempre conviene asesorarse con un profesional para calcular esas cantidades que nos debe el banco por haber aplicado una cláusula abusiva, ¿eh? también os indicaremos vosotros, ¿eh? dónde podéis acudir ¿vale? para calcular esas cantidades cobradas indebidamente. Y en esto yo quiero destacar la labor que lleva haciendo la plataforma de Afectados por la Hipoteca desde el año 2009, eh, luchando siempre en favor de, de la dignidad de todos los ciudadanos y de una vivienda digna, porque la plataforma de Afectados por la Hipoteca en su página web ha facilitado un vídeo tutorial y una hoja de cálculo. Entonces os diremos eh, qué necesitáis para introducir los datos y con la ayuda de ese vídeo se puede calcular las cantidades que el banco ha cobrado indebidamente también lo diremos ¿Vale? y si nos da tiempo hablaremos también de una nueva cláusula abusiva que son los gastos de formulación de la hipoteca que ya las ha declarado el Supremo abusivas hasta ahora en todas y cada una de las escrituras de préstamo el consumidor se hacía cargo de los, de los gastos notariales registrales, impuestos documentados, etc. el Supremo ha dicho que es eh, hacer recaer sobre el consumidor todos esos gastos que además de manera genérica es abusivo lo cual se pueden reclamar esas cantidades tan ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 10 puntos de tratado. Vale, yo voy a hablar de los 5 primeros y luego cederé la palabra a mi compañera María José. ¿Eh? Antes de definir una cláusula suelo, dato importante. Las, todas las hipotecas que se hayan suscrito, o casi todas, entre el año 97-98 y el año 2010-2011, prácticamente todas tienen cláusula suelo. ¿Vale? Hablamos de un porcentaje que supera el 90%, y las que se han suscrito en España, además, y en esto por mi experiencia hablo del 100%, si hay cláusula suelo es abusiva, no todas las cláusulas suelo es abusiva, pero desde luego que si en España hay una cláusula suelo, las han dictado de manera abusiva. No nos hemos encontrado ninguna cláusula suelo detectada, que el juzgado haya dicho bien, está bien, está bien, cumple los criterios de transparencia, no, nunca. Con lo cual, si la detectamos, al juzgado. Pues ¿Por qué en el 97 se empiezan a introducir estas cláusulas suelo? Pues estamos en una burbuja inmobiliaria Como todos sabéis, 10 años después Pega un petardazo ¿eh? Entonces, todas las hipotecas en España Tienen como índice de referencia de que Es una tasa de interés Establece Europa y que fluctúa Entonces, están en un momento los bancos Que fluctúa a su favor Pero ellos prevén que esa fluctuación les puede proactivizar, igual que sube puede bajar. Entonces se ponen todos de acuerdo en establecer un, un mínimo siempre a cobrar. ¿Vale? O sea, que la cláusula suelo es un límite a la, a, la, a la variabilidad del interés a la baja. ¿Eh? ¿O sea, uno cuando va a firmar un préstamo hipotecario lo puede pedir a interés fijo o interés variable. Cuando vea interés variable, pues asume un riesgo, sabe que puede fluctuar hacia arriba en favor del banco pero puede fluctuar hacia abajo en favor del consumidor. Los bancos cogieron de manera previsora, dijeron, bueno, si fluctúa la baja, vamos a poner un suelo para que siempre nos aseguremos cobrar un mínimo. Eso es una cláusula suelo. Requisitos que ha establecido el Supremo para que esa cláusula suelo sea considerada abusiva y por tanto nula. Todos los requisitos giran en torno a la falta de transparencia y a la falta de información al consumidor y son los siguientes es decir, creación de apariencia en un contrato de préstamo de interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercuten en el precio del dinero a la baja es decir, yo firmo un contrato de préstamo y salgo del notario pensando que como es pues, un interés variable, pues cuando baje pues pueda salir beneficiado yo me voy con esa idea ¿De acuerdo? Vale, creación de apariencia de variabilidad del interés. Otro requisito. Falta de información suficiente de que se trata de un elemento constitutivo del contrato. Es decir, si uno firma una hipoteca de interés variable, lo más importante que hay ahí es que es el interés variable. Es, por tanto, un claro elemento constitutivo. ¿Y qué ocurría? Que los bancos no informaban de ese elemento constitutivo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si tú ofreces un interés variable, el consumidor ya está de acuerdo. Y, y, y acto seguido le dices que es interés variable, si baja no se va a aplicar porque se va a aplicar un suelo que hay que ellos han establecido, pues claro, te lo piensas dos veces antes de firmar un interés variable porque si solo, me va a, si solo me va a perjudicar, o sea, si fluctúa hacia arriba no hay límite pero si fluctúa hacia abajo no me beneficio porque tengo un suelo, por lo cual requisito, falta de información. Otro requisito, creación de apariencia de que el suelo no tiene contraprestación, por ejemplo, una contraprestación al suelo, el techo. Entonces el Supremo dice, hombre, si igual, si hay, igual que habéis puesto un suelo o si habéis puesto un techo del que se puede beneficiar el consumidor, pues aún podríamos estar hablando de que hay un equilibrio pero que hacían las entidades financieras. O bien no ponían techo para no perjudicarse, o cuando ponían techo, ponían un techo tan alto que ellos ya sabían que jamás en la vida se iba a aplicar. De hecho, el techo, la media la media está en un 13% ya el Euribor en su máximo histórico no ha pasado del 5% con lo cual el techo que los bancos ponían en sus, cláusula, en sus préstamos hipotecarios sabían de sobra que nunca nunca jamás se iba a aplicar y sin embargo ponían un suelo que tal como salía de la hipoteca se estaba aplicando prácticamente ¿Vale? eso es un desequilibrio claro, y lo, el otro requisito que dice el Supremo que es que la redacción, no eh, la redacción no es clara y además está ubicado en, en mitad de una abrumadora información de datos que nada tienen que ver o bien con la variable de interés o que están relacionados con, pues con, la, con la hipoteca, con otro tipo de gastos, con el sistema de cálculo a aplicar, etc. Entonces, esos son poco más o menos los cuatro requisitos que nos fija el Supremo para que una persona sea nula y ya os digo que sí, esos cuatro requisitos se cumplen en todas las cláusulas suelo que tienen las entidades financieras puestas en sus préstamos autotecaros. Todas se redactaron de forma ausente ¿Cómo las localizamos? Pues a ver, están en la escritura de préstamo están, pero nunca están definidas como cláusula suelo. Por lo claro, se trata de que, no, de que no se identifiquen claramente. Entonces, parte de la escritura de préstamo hay que estar muy atento a la cláusula tercera bis, Aparte del cuadro de amortización que hay que ir a la entidad financiera a pedirlo. ¿eh? También son muy importantes los recibos de la hipoteca. ¿vale? Porque si, si notáis que en ese recibo hay un interés redondeado. Es decir, aparece un 3, un un 4. O sea, números redondos son pistas de que hay una cláusula suelo. ¿Correcto? Entonces, escrituras de préstamo. Cuadro de amortización que tiene que facilitar la entidad financiera y recibos. Esa es la documentación que se necesita para saber si hay cláusulas suelo y si se está aplicando. Y es la documentación que hay que llevar a un profesional en el caso de que se decida demandar a una entidad financiera. Siguiente punto. ¿Quiénes pueden reclamar? Lo adelantaba yo antes. Los consumidores. No todo ciudadano es un consumidor. Un ejemplo práctico y lo veremos enseguida. Si uno pide una escritura de préstamo para comprarse una vivienda, goza de la máxima protección. Si uno pide un préstamo hipotecario para comprarse un apartamento en la playa, es consumidor y goza de la máxima protección. Si lo pide para una tercera residencia, también. Es decir, si lo pides al margen de una actividad profesional o comercial, eres consumidor. Si lo pides dentro de una actividad profesional o comercial, ya dejas de ser consumidor. Así lo entiende nuestro ordenamiento jurídico. Si pides un préstamo para comprar un local comercial y montar una farmacia, un kiosco o un hotel de lujo, da lo mismo la inversión, entonces dejas de ser consumidor. Y entonces tus posibilidades de ganar una demanda contra un banco porque no has detectado la cláusula suelo bajan muchísimo, empieza a haber ya por de algunas audiencias provinciales en las que se empieza a ganar incluso este tipo, estos casos en los que el, el, el prestatario es un profesional o un empresario, alguna hay, pero las posibilidades de éxito bajan muchísimo, las posibilidades de éxito cuando uno es consumidor ahora mismo estamos hablando del 100%, si la detectamos existe a por el banco, esto, esto es así. ¿eh? Pues nada, yo dicho esto ¿eh? voy a ceder la, la palabra a mi compañera María José Visquer, que va a pasar a, a explicar los otros cinco puntos y si nos diera tiempo esperemos que sí, hablaremos también de la cláusula abusiva de los gastos de formalización de la hipoteca. ¿eh? <risa> Buenas tardes. Eh, bueno, como ya ha comentado mi compañero, agradezco la invitación que nos ha, nos ha dado Diego para poder exponer eh, este asunto que, que es de gran interés y de actualidad. Yo voy a, el siguiente punto que yo voy a empezar a tratar es, es en relación a los pasos a seguir tras el Real Decreto. Como sabéis, y si no lo sabéis nos lo comentamos ahora, eh, se ha aprobado un, un Real Decreto por el Gobierno, el 1-2007, el 20 de enero, y en él eh, lo que ha hecho el Gobierno... ...o lo que ha pretendido el gobierno es que se solucione extrajudicialmente. Y ahora vamos a tratar, eh, vamos a ver cómo se ha plasmado en la práctica. Lo que te dice el Real Decreto es que las entidades bancarias deben de disponer de un departamento para abonar a todos esos clientes afectados por cláusula suelo y entonces devolverle las cantidades y les hacen reconocer que en ese caso que las cláusulas eran nulas. Entonces ¿qué está pasando en la práctica? Que no teníamos claros que iba a pasar, que son muy pocas las entidades que, están, que han habilitado este departamento. Es verdad que se aprobó en enero y es verdad que les, ha dado, que les dieron un plazo de un mes para habilitarlo y dentro de ese plazo del mes no estamos viendo que se, estalla, que se esté moviendo, pero como está el Real Decreto los pasos a seguir son los siguientes. Es imprescindible para poder eh, recuperar la cláusula de suelo y que, no te y que no consideren el día de mañana, si cae ir a un juzgado, que haya mala fe, eh, interponer una reclamación extrajudicial. Entonces interpone esta reclamación extrajudicial, lo podéis hacer vosotros eh, mismos yendo a, a la entidad, podéis asesoraros de, de, bueno, pues de unos abogados o como bien ha comentado mi compañero, de diferentes organizaciones que, que, suelen, que suelen ayudar. Entonces plantáis esta reclamación extrajudicial y desde ese momento el banco tiene tres meses para que os digan si tenéis cláusula suelo y qué cantidad os corresponde. Claro, aquí el Real Decreto ha vuelto a hacer, no sabemos por qué, ha vuelto a hacer eh, la de siempre. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora el consumidor que ha sido engañado tiene que fiarse de lo que el banco le está ofreciendo como, como la, la, la cantidad que, que decimos, ¿es correcta o no es correcta? Vale, entonces ¿qué pasa? Que os obliga tener que ir al final a, a un profesional, entonces nosotros siempre recomendamos que desde el inicio la reclamación extrajudicial ya la haga algún profesional o alguna organización que os ayude y así una vez os digan las cantidades que os, que os corresponderían, pues entonces calcularlo, ¿por qué? Porque como bien ha dicho mi compañero necesitáis una tabla de amortización y si os son tablas normales no tiene por qué haber mucha complicación a nada de calcular la cantidad que, que, que os corresponde, hay, de hecho en, en internet os facilitan muchas tablas, pero la realidad es que hay bonificación, de diferenciales, hay cuotas que en su día no se han pagado y todo esto fluctúa la cantidad, entonces nosotros os recomendamos siempre que vayáis eh, apoyados por profesionales entonces, si estáis de acuerdo con la cantidad que ofrece el banco, perfecto, os la quedáis aquí se ha terminado el procedimiento si no se está de acuerdo o el banco no contesta que estamos viendo que está pasando la tercera que no contesta pero bueno si no contesta o con la cantidad no estáis de acuerdo entonces ya estamos habilitados para poder ir a la vía judicial y entonces ya aquí ya vais con abogado con vuestro procurador y además probablemente el abogado con el que vayáis vais a ir con un informe pericial o por lo menos nuestra manera de actuar siempre siempre es la misma y entonces eh, eh, nos metemos en el, en el procedimiento judicial. ¿vale? Riesgos de no hacerlo, como lo acabo de decir, de la reclamación extrajudicial. Y me voy a saltar eh, al punto 6 y lo voy a ir comentando a la vez. El tema de las costas. ¿Qué son las costas? Las costas son los gastos de un procedimiento. Es decir, cuando nosotros entramos en un procedimiento judicial, hacemos un juicio, tenemos la posibilidad de ganar. O de perder y quien pierde además se le puede condenar en costas es decir que puede pagar los gastos que le ha causado a la parte contraria tener que asistir a juicio nosotros no estamos encontrando con que están condenando al banco a que os paguen las costas es decir están condenando o sea pierde el banco y además le obliga a que a que paguen las costas y entonces recuperéis el dinero que habéis invertido en abogado procurador periciales y etcétera ¿Qué pasa? Que el Real Decreto está obligando esta reclamación extrajudicial porque si no hacéis esta vía extrajudicial, entonces te dice que no vais a tener derecho en costas. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer un favor al consumidor, desde nuestro punto de vista no lo ha hecho. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos la reclamación extrajudicial, no contestan, nos vamos a juicio. Y si la cantidad, evidentemente, se demostrará que es la, la que decía el banco, entonces posiblemente se gane y entonces os abonen las costas. ¿Vale? A este punto. En relación a la retroactividad, ¿qué os corresponde? ¿Vale? ¿Se declara nula la cantidad y qué es lo que corresponde? Bueno, pues aquí ha habido una inseguridad jurídica muy grande. Nos encontrábamos hace tres años atrás, para que veáis cómo ha ido la evolución, con que se planteaba el tema en los juzgados de lo mercantil, no daban cantidades, declaraban una y no daban ninguna cantidad. Nos tocaba ir a la audiencia provincial. La audiencia provincial de Valencia nos, nos daba las cantidades desde, eh, desde que la cláusula suelo era efectiva, pero luego resulta que llega el Supremo y nos dice que no, que solamente hay que devolver cantidades desde mayo de 2013 y limita las consecuencias de la anunidad que está reconocida en el artículo 1331 del Código Civil. ¿Qué ha pasado? Que se ha planteado Europa y le ha dicho eh, que vosotros no tenéis esa potestad, que vosotros no podéis limitar las consecuencias de la nulidad, con lo cual... A día de hoy, todo aquel que plantee la demanda se le devolverá desde el inicio, es decir, desde que la cláusula solo ha sido verdaderamente efectiva y no solo desde mayo de 2013. Vale. Plazo para recurrir, que tenemos? Pues bueno, como nos estamos tratando de una cláusula abusiva, se entiende que es una nulidad radical. ¿Y esto en qué se traduce? En que el plazo es imprescriptible. ¿Vale? Es decir, todo aquel que tenga cláusula suelo puede recurrir y todo aquel que tenga una cláusula cancelada o que se haya amortizado puede también recurrir, no hay plazo. ¿Vale? Nosotros nos recomendamos que en cuanto se sepa se acuda a la reclamación. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que esta acción va acompañada de una reclamación de cantidad y aunque es una consecuencia de la primera... Nos podemos encontrar con que aunque un juez diga que sería completamente recurrible, diga, oye, que es que la reclamación de cantidad tiene cinco años de prescripción. vale. Entonces, para no pillarnos los dedos, dentro de los cinco años, mejor reclamar. Desde nuestro punto de vista, esos cinco años tampoco se aplicarían porque es una consecuencia directa de la primera acción que sería la nulidad. Pero, por si acaso, no nos pillamos los dedos y si estamos dentro de los cinco años, iremos siempre muchos más tranquilos. Vale. En relación a cómo calcular eh, o a quién ha dónde, pues lo que ya he comentado. Es decir, eh, es verdad que en, en internet hay varias páginas que ofrecen tablas para poder llevar una estimación. Es verdad que también hay organizaciones que os ayudan con la plataforma de afectados por las hipotecas y luego si acudís a algún profesional, generalmente, para que veáis cómo están funcionando un poco los, eh, los despachos de abogados en este caso, eh, por muy poca cantidad están ofreciendo hacer la reclamación de, de extrajudicial y orientaros con, con las cantidades. ¿vale? Yo siempre aconsejo que lo comprobéis con los profesionales porque aunque parezca fácil, repito que luego no es tan fácil de calcular. Hay bonificaciones, hay diferenciales diferentes hay bonificaciones iniciales que luego se dejan de aplicar, etcétera. Y yo creo que en principio de las cláusulas suelo está prácticamente todo, todo lo dicho. Entonces, ¿hablamos de los gastos o...? Sí, sí, o... Sí. Vale. Aprovechamos y hemos pensado que ya que estábamos hablando de las cláusulas suelo podíamos hablar de los, de los gastos de, de, de hipoteca. ¿Y por qué? Pues porque ha habido una sentencia del Tribunal Supremo también que ha dicho que la cláusula, en la cláusula en la que establece que todos los gastos relacionados con la formación de los, o modificación o cancelación de las hipotecas van a cargo del consumidor es nula. Es decir, ¿por qué? Porque es abusiva. ¿Por qué? ¿Y por qué considera que es abusiva? por lo mismo que pasaba con, los, con la cláusula suelo porque son cláusulas que no han sido negociadas, es decir, han sido impuestas y entonces como han sido impuestas, no han sido negociadas, considera que es abusiva. ¿Vale? Entonces, en prácticamente en casi en todas las escrituras esta cláusula existe, porque la, la, la, la práctica habitual de los bancos es que era el consumidor el que se cargaba de todos los pagos. Estamos hablando sobre todo de pagos de registro, de, de registro a propiedad, de notarías, de, de gestorías, de los documentos, de los actos jurídicos documentados, que es el modelo 600, y de gestoría. Vale. Eh, ¿Cómo está a día de hoy la jurisprudencia? Vale, entonces. Aquí sí que es verdad que en el punto de actos jurídicos documentados eh, tenemos eh, jurisprudencia eh, que se contradice. ¿vale? Igual que os pues puedo decir que si tenéis factura de registro, si tenéis factura de notaría, eso es completamente eh, recuperable. Es verdad que en los actos jurídicos documentados hay un poco de duda. ¿Por qué? Porque la sala civil del Tribunal Supremo dice que eso, ese gasto no lo debe de pagar el consumidor, pero en cambio la sala del Supremo de contencioso administrativa dice que sí que lo debe de pagar entonces aquí nos vamos a encontrar con jueces que van a decir que efectivamente sí os eh, corresponde que lo, que lo paguéis y, gente que, y, y otros jueces que van a decir que no, ¿vale? ahora mismo no nos atrevemos a decir cómo, qué van a decir los jueces de Valencia porque esto está siendo un poco no, novedoso ¿vale? entonces os recomendamos que recuperéis facturas de los actos jurídicos documentados que es el modelo 600 factura de registro factura de notaría la gestoría y si podéis encontrar también la tasación, esta es la gran olvidada, no he encontrado algún cliente que tenga factura de tasación, no la he encontrado. Vale. Importantísimo siempre, tanto para la cláusula suelo como para los gastos de hipoteca, que tengáis la escritura. Vale. Si no la tenéis vais al banco y la pedís y si no vais a la notaría, porque en la escritura aparecen las dos cláusulas y es imprescindible para poder iniciar un procedimiento judicial. ¿Qué pasos hay que seguir para reclamar los gastos de hipoteca? Lo mismo, ¿Vale? aunque aquí es verdad que, nos, que el Real Decreto no se aplica tal cual, eh, nosotros siempre recomendamos lo mismo, una reclamación extrajudicial. Si por lo que sea no tenéis todas estas facturas que estamos diciendo, que hay casos en las que no las tenéis, solicitarla, solicitarlo al banco. Si no, ir al notario, pero la reclamación extrajudicial al banco. Y si no contestan que es la manada de proceder del banco, simplemente dicen que ellos no se tienen que hacer cargo de eso, pues entonces ya nos vamos a la... A la, al, a la, ...al procedimiento judicial. ¿Vale? Importantísimo tener las facturas. Y yo creo que en principio... ...repito los gastos por si queréis... ...¿vale? Gastos de preparación, formalización, subsanación y tramitación de escrituras. Gastos de conservación y cancelación de la hipoteca. Impuestos de actos jurídicos documentados. Este es el impuesto donde he dicho... ...que hay jurisprudencia tanto de una vía como de la otra... ¿Vale? Pero bueno, recuperarlo. Gastos y los gastos de inscripción, cancelación en el registro de la propiedad. Vale. Otro de los gastos que, que, ta, que se puede que o otros de los gastos que imponen al consumidor y que se considera que es abusivo por la sentencia del Tribunal Supremo es el gasto de las costas procesales, porque en todas las escrituras. Vale, también tenéis que dice que corresponde al consumidor las costas procesales que se inicien por eh, pues, por no el pago de las cuotas, etcétera pero bueno, de ahí no vais a encontrar factura pero simplemente os lo comento, que si tenéis ese, esa cláusula también se puede declarar abusiva y los gastos del notario como ya he dicho vale, así que si tenéis todas esas facturas yo os recomiendo que las recuperéis que se haga la reclamación extrajudicial o que acudáis a algún profesional y que ya se ponga manos de ellos, es más, se puede plantear en la demanda las dos cosas, tanto la cláusula suela como los gastos de hipoteca y hacer todo de una.